Hola, buenos días. Eh, muy bienvenidos, bienvenidas aquí. Eh, me llamo Lisa, soy de Suecia. Y estoy aquí hoy para presentarles el, qué son los cuatro pilares, qué es el entrenamiento de Balanced View. Y eso es, es un entrenamiento que estoy involucrada en eh, y que, que me ha dado tanto tanto en mi vida, que ha cambiado mi, mi vida totalmente. Entonces estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy y, y presentarles qué es este entrenamiento y qué podría darles a ustedes y cómo se usa este, este apoyo. Y eh, en, en este entrenamiento eh, confiamos en algo que se llama inteligencia abierta. Ese es, es algo que ya tenemos. Ese es nuestro estado natural. Entonces no es nada que, que nos da este entrenamiento, pero tras el apoyo de este entrenamiento podemos reconocerlo, que ya está ahí. Ya está ahí todo lo que queremos tener en nuestras vidas. Ya está ahí para nosotros completa estabilidad y poder y completo amor de vivir con los demás en una manera tan, tan increíble. Con, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros vecinos, hijos, con la persona en la calle. Con cualquier persona podemos vivir en una manera tan íntima, y cariñoso y, y poderoso y también podemos ser tan poderosos y dar todo a nuestra sociedad, a la comunidad donde vivimos. Podemos completamente usar nuestro poder innata, nuestros talentos, nuestros dones y podemos dar esto totalmente a la sociedad. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, lo que, lo que dice que se llama inteligencia abierta. Eso podemos reconocer en una manera muy sencilla en nuestra propia experiencia. Y lo podemos hacer ahora. Podemos solamente por un momento para de, para de pensar. Solo por un breve momento paramos de pensar. ¿Y qué permanece cuando paramos de pensar? Permanece atención... Nuestro poder de saber qué es el próximo pensamiento, esa atención, esa lucidez, está ahí siempre y en eso podemos confiar. Podemos tomar esos, esos breves momentos de inteligencia abierta, repetido muchas veces hasta se vuelva automático, hasta se vuelve completamente automático en nuestra propia experiencia. Podemos ver que inteligencia abierta está ahí. Está completamente obvio en tu vida. Esta estabilidad lo puedes reconocer. Lo, podemos, lo, lo puedes vivir. Y, y eso es lo que, lo que es el este entrenamiento de Balanced View, los cuatro pilares. Aquí es, es un entrenamiento de reconocer inteligencia abierta en la vida cotidiana en tu trabajo, en tus relaciones, en tus vacaciones. No importa qué es, puedes reconocer que eres una, una persona, una eres este poder relajado y, y cariñoso. No importa qué estás pensando, porque los pensamientos, sensaciones... Esto, esto, toda esta información que pasa en nuestra mente, en este entre, entrenamiento lo llamamos solamente datos, para que sea una manera sim, simple de, de por, poder describir un ser humano. Des, lo descri, describimos como datos, los pensamientos, las sensaciones, todo lo que, lo que podemos percibir, lo llamamos datos. Y todos los datos van y vienen todo el día. Cuando estás trabajando, tal vez estás pensando, tienes pensamientos de estrés, de tener que hacer muchas cosas, de cuando estás en la casa con tus niños, con tus padres, con tu pareja. Tal vez tienes pensamientos de cariño o tal vez estás irritado o... Puedes ser miles de pensamientos que pasan en tu mente. Todo el tiempo esa inf información. Pero cuando nos relajamos completamente, cuando nos relajamos con, como inteligencia abierta, vemos que todos estos pensamientos van y vienen. Sin que tú tienes que hacer nada, los pensamientos van y vienen. Y... Es, es como un, un dibujado en el cielo. Puedes dibujar algo en el cielo. Está ahí y luego se desaparece en una manera natural. Y los pensamientos y inteligencia abierta son inseparables. Como el color azul en el cielo. Podemos ver el, el color azul y podemos ver el cielo pero no puedes quitar el color azul y ponerlo a un lado y tomar el cielo y ponerlo al otro lado, sino que son completamente inseparables. Y también es así con nuestros pensamientos y sensaciones, todos estos datos y inteligencia abierta. Son completamente inseparables. Y eso nos, hace, nos da muchos... Resultados muy importantes en nuestras vidas. Porque cuando sabemos que no importa qué pensamientos o sensaciones tenemos, todo el tiempo podemos ser completamente relajados. Entonces nos, nos, relaja, nos relaja tanto sabiendo esto, reconociendo que nuestro estado natural es amplio, relajado, poderoso, no importa lo que está pasan pasando. Entonces podemos vivir la vida en una manera tan diferente que si estamos completamente involucrados en estos datos. Si, si tenemos un pensamiento y lo, lo estamos describiendo, estamos pensando en el pensamiento, estamos completamente ahí involucrados en esto por ejemplo si estamos con, en el trabajo y, y sentimos, nos sentimos estresados y si además de tener, tener este pensamiento estamos ahí describiéndolo entonces solo da más estrés al estrés pero si solo tenemos el pensamiento oh, estoy estresada nos relajamos y se va y no tenemos que hacer nada Y esa es solo una, un, una breve introducción a este entrenamiento, pero es tan increíble que, que un, un entrenamiento, una, un sencillo cambio en nuestra vida, nos puede dar tantos cambios tan importantes y tan poderosos en nuestras vidas. Y no tenemos que hacer nada. Solo nos relaja completamente por breves momentos cuando nos eh, acuerda, ah, sí, un breve momento, me puedo relajar. ¿Me siento estresada? Ah, bueno, me relajo, ok. Solo lo puedes usar en tu vida. No importa qué está pasando, está ahí siempre para ti. Tu estado natural siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí. Tras este entrenamiento solamente lo reconoces. Y, y además de esos breves momentos de inteligencia abierta, repetidos muchas veces, hasta se vuelve obvio en tu vida. Además de este apoyo que es tan importante y tan poderoso. Además de esto, hay también los otros pilares de The Balanced View. Y, eh, por ejemplo, tenemos entrenamientos, el entrenamiento y... En, en nuestra página web tenemos muchísima información que puedes usar. Tenemos, tenemos videos, tenemos audios. Puedes ver videos de dif diferentes instructores de todo el mundo donde ellos dan su experiencia de usar este apoyo. Puedes leer libros. Puedes ser parte de reuniones como estamos aquí ahora. Puedes también usar el apoyo de, eh, puedes estar en, en videoconferencia, creo que se llama, y para ver otras personas de esta comunidad de Balanced View, para ver su experiencia de usar, cómo ven inteligencia abierta en su vida. Y además te, hay este, el apoyo, el pilar de los instructores, las instructoras, que... Están usando completamente el apoyo de Balanced View, de los cuatro pilares en su vida y están totalmente involucrados en esto y quieren dar su experiencia en cómo, cómo es ellos, cómo usan los cuatro pilares y qué resultados ven en su propia experiencia. Y hay, hay instructores y instructoras de todo el mundo y es tan poderoso ver qué dicen de este apoyo en su vida. Y así podemos aprender de otros. Y el cuarto pilar es la comunidad. Y la comunidad son, es todas las personas que usan este apoyo en su vida cotidiana. Y tras esta, esta comunidad podemos realmente, podemos ver el resultado de los cuatro pilares. Porque podemos... Leer tal vez de un resultado, pero cuando lo, lo vemos en la comunidad, vemos que es realidad. Hay personas que viven así, hay personas que viven en una manera estable, poderoso, cariñoso, amoroso todo el tiempo. Entonces queremos hablar con ellos y preguntarles qué están haciendo, cómo pueden vivir así. Y queremos también, queremos aprender de este estilo de vida. Queremos también vivir así. Y esos son los cuatro pilares que están ahí totalmente para ti, para, para que tú puedas también eh, reconocer inteligencia abierta, este estado natural en tu vida. Y, y sí, muchísimas gracias por venir hoy y eh, gracias.